Muy bueno a todos, hoy, hoy Mousetown les presento un nuevo video de Minecraft y este consiste en Terrorist in Mainville es como una parodia de Travel in Terrorist Town y mientras pasa el tiempo que eso espero que pase la reforma constitucional de la República Checa eh, ¿Cómo niña lo hacen? Es imposible Es imposible hacer eso ¿Cómo lo hacen? ¿Es imposible? Mm, para mí es imposible Bueno, mientras pasa el tiempo vamos a ver esto y quiero decirles algo pronto voy a empezar a subir gameplays de Xbox y me parece que voy a empezar con Far Cry 3 así que bueno espero que les guste este vídeo y la próxima vez que nos veremos tal vez será por el video de Far Cry y si no subiré más vídeos de Minecraft o Happy Wheel bueno, tengo otro que me gusta, que se llama Head Soccer ¡Corritela! Rufo, escucha, comenta Bueno, faltan 25 segundos ¡Ahí, casi! Y bueno, eh, a ver, vamos a bajar de la persona en tercera persona, como en. Ah. Bueno, bueno pero... El juego consiste así: si tenés una espada, es porque sos el. el... sos un inocente. Si tenés la brújula es que es el traidor las reglas bueno son claras no atacar a no, tra, no atacar en random o sea random significa no atacar a, a cualquiera cuando empieza y empezar a matar por matar eh, se supone que el, bueno el terrorista tiene que matar a todos y él tiene que sobrevivir para ganar porque Hubo un ataque terrorismo supuestamente en el juego original. Y los terroristas dudan sobre alguien. Entonces piensan que uno es un topo. Para los que no saben que es un topo es... Bueno, oh, soy traidor. Soy traidor. no. no, no, no, no. no, no, no. Él es el detective. El azul es el detective y los dos son inocentes. Bueno. Estamos bien pagaditos. Lo primero que tienen que hacer en este juego hoy ¿no? ¿No? es buscar. A oh, no a que seguramente se cree muy importante no, malita, malita, malita, malita. creo que encontraron ya... Ah, bueno. y... bueno algo así van a ser los videos de... de acá verán que me mataron y bueno, estos es así, serán los videos de Minecraft a ver, vamos ¡no, yo no quiero este! Uh, yo me dijeron bueno, a vamos a salir, enter uy se me arregla bien miren que estoy conectado a la red a ver este se llama hide and seek te convertís en un mueble y bueno, hay alguien un, un seeker que los está viendo y si ve un objeto inusual en el lugar eh. ahora vamos a estar si no se un uso bueno lo mata y siempre resulta ser el otro ay ah, ya se llama como el este de 8 y bueno se va a llenar de a poco si no se llena empiezan 70 segundos, lo que no es mucho y.. estoy quedando corto de batería. Y bueno. estamos es acá y esperando a... Que, bueno, a. que empiece el juego. La va a haber muchos capítulos de estos. No va a ser el único video que voy a subir. de Eso se los aseguro. Pausa, oh, me sale, el mouse va a ser un único video, video de y tampoco de última de Minecraft lo que voy a hacer va a ser en, va a ser muchos vídeos así de survival como estoy haciendo que en el link que voy a dejar acá abajo cuando edite el vídeo voy a voy a poner para que vean la serie survival que recién la empecé este en el 1 y bueno van a ver que ahí empecé eh, empecé con un nombre que se llama John69, pero no se preocupen que cambié el nombre hace poco y eh, ya estoy subiendo un video de Happy Wheels, eh, que estuve tres días en inactividad y bueno, bueno, ahora nos estamos, Seeker y yo soy una Jukebox, como acá verán, ahí. El objeto es esconderse antes de que venga el el seeker. y como verán acá hay cosas parkour y dale dale el me me cago bueno a ver si que y bueno bueno, a ver entonces, bueno, vamos a quedar acá hasta que el Seeker venga y espero que no nos encuentre así que, bueno faltan 260 segundos para que termine la partida y para que los Hiders que están escondidos sigan ganando. El... Los que pierden son los Seekers, que son los que fueron descubiertos por, por los hiders. No, no perdón. Los perdedos son los hiders que fueron descubiertos por los seekers. Y bueno. Yo tratando de quedarme quieto, pero.. Ahí están están persiguiendo aún uh, tienen armadura de diamond de armadura de iron y espada de diamond bueno esperemos sobrevivir no no no uh, pasó encima a mí oh, por Dios. no me dio soy indestructible sí. faltan 200 segundos bueno mientras les voy a contar algunas de mis series que próximamente voy a hacer eh, los de Far Cry van a ser un poco sin spoilers algunos van a ser al mundo abierto eh, voy a tratar de no hacer misiones y si bueno si si llego a un lugar eh, voy a atacarlos y bueno Después, si no, voy a hacer como dije mundo abierto, voy a buscar tiburones, voy a hacer tiro por paracaidismo, eh, voy a buscar cocodrilos y toda esa especies de bichos raros que hay en el, en el juego. Después en, en el Call of Duty Ghost voy a hacer unas partidas de. ¿Cómo si se dice? Voy a hacer unas partidas de del como modo zombie que hay que se llama Extinction pero en realidad son monstruos raros eh, que está bueno pero no no es la mejor los el modo de los zombies y después vamos a también a ver eh, un poco de FIFA 14 que mi amigo me va a prestar un juego y bueno yo lo voy a descargar porque ya que tengo la plataforma Xbox puedo descargar los juegos y no hay razón para que Como para... si lo descargo ya no hace falta poner el disco eso lo puedes ver en mis juegos y te va a aparecer todos los discos, todos los juegos que te descargaste o los complementos o los arcades y si quieres descargar de un juego que tenés en el disco, vas a mis, di mis juegos y vas a ver que el juego que tenés en el disco te va a aparecer. Lo que tenés que hacer es seleccionar ese y te va a aparecer descargar. Una vez que lo descargas, bueno, se te descarga y ya lo tenés. Y si quieres vender el juego, es como vender la cosa de plástico y y ¿qué más? y el vidrio del disco plástico después un poco de battlefield 4 también vamos a hacer unos gameplays en juegos de pc tal vez voy a descargar el garris mod y el travel terrorist town y vamos a jugar con unos amigos entre ellos están The electric bone que después dejar la descripción si se lo descarga voy a poner voy a dejar también con hiro 332 luchichemín todo va a estar en el, los links en los comentarios, por si quieren ver sus vídeos y suscribirse y bueno, hacer lo que quieran. Eh, después... ¡Uh! ¡Dios mío! Pasaron dos. No, ¡Oh! no, no, no, no, no, no, no, no, no. me cago. Entonces, dale, dale, váyanse, váyanse, váyanse. ¡Oh! ¡Uy, Dios mío! que cerca del peligro estuvo! No, no, no, no. Dale, tres, dos, uno. ¡Ané! ¡Ané! ¡Sí, sí! ¡Dios mío! ¡Ané! ¡Ané! y bueno, con esta victoria me despido y bueno, hasta el próximo video